Familia Niners, bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien, espero que toda su familia y todos sus amigos estén muy bien eh, con toda esta situación del COVID. Pero bueno, bienvenidos y pues vamos a hablar de los 49, vamos a, a, a hablar de lo que nos gusta y por lo que estamos aquí. Eh, vamos a empezar con una noticia bastante, bastante triste, triste para nosotros como aficionados de los 49. Porque bro, ya estábamos, yo ya estaba bien puesto y bien emocionado ¿no? para este evento que les había estado anunciando en Guadalajara. Eh, que se venía para junio. Eh, me, me, me avisaron ya eh, la semana pasada. Bueno, hace algunos días me avisaron que, que pues el evento se va a tener que posponer. Eh, yo espero que no sea una cancelación, el evento se va a tener que posponer por. por toda esta situación del, del COVID. ¿no? El gobierno del estado de Jalisco pues no, al parecer no va a permitir que se, que se realicen eh, este tipo de eventos y actividades por esta onda de las vacunas, eh, todavía no se sabe si ya podrá estar eh, vacunada la población y se pueda manejar este tipo de situaciones, sobre todo por los jugadores que, que, que iban a venir. Entonces, pues bueno, empezamos con una noticia lamentable, no el primero lamentarse soy yo, pero pues le agradezco a toda la banda de, de, de, del Empire Jalisco, ¿no?, eh, al buen Satur y a todos por allá que estuvieron tratando de echarle ganas para sacar adelante esto Pero pues al final ya no se pudo Vamos a esperar, esperemos que, se, que no tarde mucho, que pueda ser este mismo año Y si no pues estaremos al pendiente ¿no? de las noticias que se den. Pero bueno, eh, la primera noticia en este podcast es eso El evento que venía de los 49 pues no se va a poder realizar al menos en el mes de junio Y pues ni modo, tendremos que aguantar un poquito más bueno, eh, ¿qué más? Pues bueno, esta, esta semana en realidad no ha habido mucha, mucho movimiento con los 49, no ha habido muchas noticias, ¿no? Salvo pues, algunas declaraciones, algunas cosas que se están dando, no precisamente con los 49, pero que tienen que ver con el equipo. No, John Lynch por ahí volvió a declarar que él está seguro que Jimmy Garoppolo va, va a ser el coreback titular, o el coreback que va a iniciar la temporada con los 49, este... Y pues esto no sé, no sé cómo tomarlo. O sea, la verdad es que siendo el gerente general, pues sí, este... Pues pareciera ser un mensaje claro, ¿no? O más que claro de que pues el coreback de los Niners será Jimmy G en septiembre próximo. Pero les recuerdo que por ahí del 2000... ¿Qué fue? 2018, 2017... No, 2018 me parece. El mismo John Lynch decía que él veía a, a, a The Forest Bogner ...con los 49 por muchísimo tiempo, por, porque era un líder, por lo que le aportaba al equipo... ...por su disciplina, por su liderazgo, por lo que lo querían, por etcétera, etcétera, etcétera... ...y todo lo que sabemos que era de Forrest Wagner, ¿no? Él dijo que iban a hacer todo, porque él veía a Defoe en los 49 durante mucho tiempo... ...y pues ya sabemos cómo acabó esa historia, ¿no? Entonces, este, ya como que también creerle mucho a, a, a John Lynch con estas declaraciones... Tampoco lo sé, no sé si sean declaraciones netas o sean declaraciones nada más por, por este, pues para tratar de, de ver si puede vender más caro a Garoppolo o si se puede hacer alguna negociación, ¿no? lo cual involucra todavía muchos escenarios que están pasando ahorita. Como muchos de ustedes saben, pues ya, ya o saben ya, Carson Wentz, pues ya forma parte de los, de los Indianapolis Colts, ¿no? Ante la, ya el retiro de Philip Rivers. Y pues Carson Wentz también era una de las... De las de los nombres, ¿no? Que se estaban ahí en la, en la ruleta esta De posibles mariscales de campo para los 49 Entonces, uno más descarretado, ¿no? Ya había sido Matthew Stafford Ahora Carson Wentz ya están fuera Y pues en este carrusel siguen los nombres, ¿no? De Dishon Watson De Dak Prescott, ¿no? Por ahí también se ha mencionado Cam Newton se ha mencionado también Y este... <coughs> Perdón, y más recientemente, pues Russell Wilson, ¿no? que es un tema que se ha estado ahí este, hablando, ¿no? Híjole, yo esa, esa es una pregunta que yo les hago a ustedes, porque miren, a mí Russell Wilson, me parece, ya se los he hecho, uno de los mejores corebacks que hay en la NFL. A mí en lo particular me gusta mucho Russell Wilson y creo que a veces me gusta hasta más que a los mismos eh, aficionados de, de Seattle, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, a los 49 es, es que pasa mucho esto, ¿no? A lo mejor es porque no estamos tan involucrados en otros equipos, pero yo veo que le tiran mucho hate de repente a Russell Wilson por esta cuestión de que se sabe que, que, que, que Seattle apostó todo por Russell Wilson y por eso desmanteló a la Legend of Boom y dejó ir a muchos jugadores para poder darle el contratazo que le dieron a Russell Wilson, ¿no? eh, Pero yo sí considero que Russell Wilson es, es, es uno de los mejores corebacks que hay y no, no así lo piensan muchos en Seattle, eh, en San Francisco pasa lo mismo con Jimmy G, en otros equipos piensan que es un buen coreback, acá muchos piensan que es una total y completa basura, ¿no? Entonces eh, es, es, es chistoso esto, ¿no? Pero sí creo que Russell Wilson, híjole, a mí, a mí, dejando de lado la rivalidad de los halcones marinos, sí creo que, que, que Russell Wilson podría estar cañón en San Francisco, pero... No es nada oficial, se ha hablado ahí de que están pidiendo tres primeras rondas. Y yo les pregunto. No, por ahí dijera algún expresidente. Y aquí es donde yo les pregunto. ¿Ustedes qué harían? Si ustedes pudieran cambiar esas tres rondas. Esas tres primeras rondas por Russell Wilson, ¿lo harían? ¿Y estarían dispuestos a absorber el dinero muerto que, que está dejando Russell Wilson, que es mucha lana, mucha lana, no sé realmente cuánto es, no me crean, pero por ahí de 140 millones creo que todavía tienen su contrato Wilson, entonces, ¿ustedes qué harían? Díjenmelo ahí en la, en la caja de comentarios, ¿ustedes qué ofrecerían por Russell Wilson si pudiera llegar a San Francisco? no ¿Y a cambio de qué? ¿Qué más darían además de esas, esas tres primeras rondas? pero pues es un hombre que se está ahí este, hablando bastante fuerte. Wilson ha dicho que, que pues sí está en desacuerdo con, con lo que está pasando en la, en, la, en, la, en la organización de Seattle. Inclusive se habla de que hubo una reunión por ahí con de ejecutivos el año pasado y se salió muy molesto porque no lo quieren dejar tomar parte en las decisiones gerenciales, lo cual... Este, no sé cómo, no, no, sé qué, no sé si los jugadores deberían, deberían de tener derecho a esas cosas, no lo sé. ¿Qué hege hegemonía deben de tener para, para esto, ¿no? para que pasen estas cosas? Pero pues él habla de cuatro posibles destinos que le gustaría, ¿no? creo que él ya puso sobre la mesa qué destinos estarían. Los 49 no forman parte de esos destinos. ¿no? Por ahí creo que habla de, de, de Oakland, de Chicago, de los Dallas. Y... Ay, no recuerdo que otro equipo, ¿no? Pero San Francisco no está en, no está, no está en esa terna. Entonces, este, pues bueno, no creo que sea algo que suceda. Eh, igual, igual de igual manera, lo de Sean Watson, pues está súper lejano, ¿no? Aunque él se aferra y dice que no va a jugar con los Tejanos. Pues yo creo que si no va a jugar con los Tejanos, pues no va a jugar eh, en ningún lado, ¿no? Los Tejanos, dudo mucho que lo suelten por todo lo que están buscando. Y si Watson ya se montó en su macho, pues no jugará. Entonces creo que con esto podemos cerrar un poquito, o empezar a cerrar un poquito ya este tema del coreback, al, al menos en este offseason, en cuestión de agencia libre, ¿no? Todavía faltan, no sé, creo que tres semanas para que empiece oficialmente la agencia libre, no dos semanas, yo creo que ya el 13 de marzo empieza, este, y pues veremos si, si realiza algo antes o, o, o, si, o si ya, este, o si de plano ya, ya hasta ese día vamos a ver si algo se mueve, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí el tema del coreback ya está casi cerrado. Creo que Jimmy Garoppolo va a ser el, el, el mariscal de campo titular. Yo por ahí jugué el jueves, ¿no? este Contra Kirk Cousins, que se me complicó más de lo que yo pensaba. Y también es una opción que se habla. El problema con Kirk Cousins es que todo su, todo su contrato es garantizado. Entonces también es muchísima lana, ¿no? San Francisco va a tener que hacer magia con, con, con las lanas, ¿no? Ya les he planteado hace 15 días lo de la línea ofensiva. Hace 8 días perdona, el jueves pasado, lo, de, lo del perímetro, que es una unidad que, que a mí sí me está empezando a preocupar por esta posible desbandada que haya de backs defensivos. De todos los que se van, de todos los que les mencionan en el programa, que aquí les dejo link, pues obviamente los que me preocupan son Jason Burrett y Kevon Williams, ¿no? Sherman, pues no tanto, porque creo que sí ya Sherman ya fue. Él dice que quiere a un equipo contendiente, pues creo que los 42 son un equipo contendiente, más bien quiere un equipo... Pues que se la quiera jugar y le quiera pagar, ¿no? Lo que él va a pedir. Y creo, yo creo que Sherman ya no lo vale. Yo creo que Sherman sí ya, ya fue. Ya dio lo que tenía que dar. Y a ver quién se avienta el, el, ese trompo al dedo, ¿no? Pero si sí, Jason Berrett y Kevin Williams son... Ay, ojalá se pudieran quedar. Que ya algunas este, páginas ahí gabachas, pues sí, ya casi casi lo ponen como un volado, ¿no? Como que San Francisco va a tener que decidir o red o Williams. Les vuelvo a preguntar a ustedes con quién se quedarían si tuvieran que elegir, si se pudiera solamente retener alguno de esos dos, ustedes a quién escogerían, a Jason Burrett, el esquinero que, que este año pues, tuvo un regreso, ¿no? que que también que tiene sus antecedentes de lesiones, o a Gunn Williams, nuestro Nickelback, el mejor de la NFL. Que también tienen sus problemitas de repente de lesiones, pero que la verdad no hay alguien que, que cubra en situaciones de pase y sobre todo en paquetes que o dime, como Kevin Williams. Digan ustedes a quién se quedaría, ¿no? Este, híjole, tema, tema, un tema bastante escabroso lo del perímetro, porque pues bueno, los que se van Dante Johnson y, y por ejemplo, este, aquello spoon ¿no? Pues tampoco es como que nos mueva mucho, hay agentes libres interesantes por ahí. Este jueves vamos ya a tocar el tema Ya más, un poquito más abierto Vamos a ver a los, fuera de, ya de la línea ofensiva y del perímetro Los agentes libres más tentadores que, que puede haber todavía, o que podrá haber en la agencia libre Que son agentes libres sin restricciones Sobre todo, que son esos los que podrían, sí, cambiar de, de sede Agentes libres sin restricciones Que va a haber en toda la NFL, ¿no? Hablando de, de corredores, de receptores de los defensivos y linebackers que por ahí también salió el rumor esta semana, no, no el rumor. O sea, se sabe que KJ Wright, el este linebacker de los, de los Seahawks, pues ya se va a volver precisamente agente libre sin restricciones, ¿no? Por ahí sacó un tweet que decía que hay de malo con San Francisco. O sea, lo dejó así muy al aire, ¿no? Nadie supo por qué tuiteó eso. Pero dijo, que hay de malo con San Francisco. Posiblemente a KJ Wright no, no, no, le, no le desagrade tanto la idea de llegar a los 49. Y la verdad es que es uno de los mejores linebackers desde 2011 que llegó a la liga en la NFL. Y pues la verdad es que tener a KJ Wright, a Drew Greenlow y a este, Fred Warner, imagínense lo que sería ese perímetro. No sé. No sé, eso lo tendré que investigar, ¿no? Porque pues yo creo que va a ser uno de los nombrados en este próximo programa del jueves. No se lo vayan a perder. Más o menos en cuanto se anda evaluando para ese 2021 y, y ver si nos va a alcanzar, ¿no? Que por ahí también, fíjense, que se hablaba. Eso es otra opción. Es que hay muchas opciones. Por ejemplo, dicen, si se deja ir a Jimmy Garópolo, si se, si se le corta los veintitantos, veintitrés, veintiséis millones que se ahorra San Francisco, podría invertirlos en mantener... Básicamente a toda la plantilla, ¿no? Poderte quedar con Tred Williams, con Jason Red con Kevin Williams, con Kyle Juszczyk. Este... Y ver de dónde demonios sacamos un coreback. Tal vez confiar que Josh Rosen podría, podría dar ese paso, ¿no? Que se esperó desde que llegó. Porque Rosen tuvo, tuvo muy mala suerte de llegar a ese equipo de Arizona cuando llegó eh, novato. Pues pasó por Miami porque Miami tenía Tannehill y pues, sin pena ni gloria tan pabella ahorita, pero pues estaba Brady. Entonces creo que, que, que no ha habido quien le haya dado la oportunidad de mostrarse en un buen equipo a Josh Rosen. Yo no sé, se me empieza a mí a, a formar una incógnita con el señor Rosen. No sé hasta dónde pueda dar. No sé si sea un as bajo la manga de Shanahan, así como lo fue Garoppolo en su momento cuando llegó. que Shanahan está muy enamorado de Cousins, ¿no? por ejemplo, pero lo dudo. Pero bueno, si... Sí, sí, sí. Si Rosen diera ese, ese, ese, híjole, si fuera esa sorpresa, pues a lo mejor dejando ir a Garópolo nos podríamos ahorrar ahí un problemón económico que nos tienen atorados. Que saben. Garópolo, Ford, Richburg. Y híjole. Pero bueno. Ese ya ese tema ya lo tocamos el jueves pasado. Pero bueno, son las opciones que se están barajando, que se están manejando dentro de, del equipo. De, dentro de lo que está pasando. ¿no? Se han firmado por ahí otros agentes libres que ya les mencioné. Uno que creo que no les había mencionado es este receptor River Crackcraft, que pues, San Francisco tenía el, los derechos de él, ¿no? exclusivos. Entonces, pues bueno. Esos son los movimientos que ha habido con los 49 esta semana. Son las cosas que han pasado en, en el equipo. Y este. Y pues vamos a esperar. Ya falta bien poquito. Faltan prácticamente dos semanas. Para que arranque oficialmente la agencia libre. Y esto va a ser. Creo yo. Que una locura. No sé si en San Francisco. Pero la NFL va a ser una total y completa locura porque hay muchísimo agente libre, pero hay muy poca lana en todos los equipos, ¿no? Muchos están metidos en hoyos bien cañones. Nosotros en la división somos los que digamos que tenemos la mejor situación económica, imagínense, creo que los Rams deben lana... Eh, Arizona tiene por ahí arriba de 4 o 6. Seattle anda igual. Nosotros tenemos 13 millones por arriba del tope. Somos los que mejor situación económica tenemos. Por eso es que se habla que, que Seattle podría dejar ir a, a muchos jugadores ¿no? y tendrían que jugársela con Wilson. Si dejan ir a Wilson, habría que ver su dinero muerto. Bla, bla, bla. Pero si no, posiblemente PJ Wright y hasta Bobby Wagner andan diciendo adiós. Y es que si Wilson se va, pues hablaría completamente de una, de una reestructuración, una reconstrucción ya de Seattle, ¿no? Al cambiar a un coreback de ese tamaño, estás hablando de reconstruir completamente. La verdad es que a nosotros nos convendría que Wilson se fuera por allá lejos y entonces nos quitamos un problemota de, de encima en la división. Pero bueno, hasta aquí este podcast. Vamos a esperar a ver qué nuevas cosas pasan. Vamos a ver qué nuevas noticias llegan la próxima semana. Eh, parece que estamos como en ese punto del ojo del huracán donde todo está muy tranquilo y de repente va a empezar a pasar todo, ¿no? Esperemos noticias. Eh, ya saben que el jueves, este, el canal 49, vamos a revisar est todos estos últimos agentes libres, ¿no? Ya en vísperas de que empiece todo esto. Y, este, y el viernes, pues mi simulación. Estoy tomando todas sus sugerencias. Por ahí me sugirieron el de, el de, el de este, Kirk Cousins, pues ahí estuvo, ¿no? Me sugirieron el de Sean Watson, ahí estuvo. Sugiéranme contra quién les gustaría ver verse medir a los 49. Eh, a ver qué. A ver qué tal contra quién podríamos jugar. Por ahí me dijeron que juegue contra todos los equipos. Pues igual si sí me da chance todo este offseason de jugar contra todos. Y más o menos ver este, al menos en videojuegos, cómo, cómo andamos o cómo andan los demás jugadores. No este. Qué tan altos los tiene rankeados del Madden. Y pues ahí nos vamos dando ideas, ¿no? Este, la verdad es que los vikingos sí me sorprendieron me jugaron bastante bien o yo no sé si yo por falta de entrenamiento ya no, ya no jugué como antes <ríe> pero bueno este y bueno pues ya saben eh, este, este podcast está ahí en, en iVox, no y en, y en Spotify y les dejo los links ahí abajo en la descripción en las redes sociales es, ah porque sí también les quería comentar que de repente hay algunas páginas de los Niners donde yo estoy ahí Ustedes saben que yo comparto mi contenido en todas las páginas de los 49, en, sobre todo en Facebook, ¿no? Me tomo el atrevimiento de compartir mi contenido en las páginas y de repente creo que por ahí alguna página o un par de páginas, este... No sé si me están bloqueando, no sé si no me quieren dejar publicar mi, mi, mi video o mi contenido, este, pero pues bueno... Para evitar esas cosas, pues voy a seguir compartiendo en, en las páginas. Espero que no haya ahí algún tipo de situación que desconozco por qué. Pero este, pues visiten la página todos los jueves. Además de subir el video, lo comparto en la página del canal de Facebook, Canal 49 Oficial. Ahí denle like. Eh, y ahí pues, también pueden ver el video, ¿no? Para que se acuerden que, que, que ahí ando. Activen la campanita, la campanita de notificaciones que está ahí abajo. Actívenla para que YouTube les avise cuando subo los videos, ¿no? Este, y, y pues ya saben que estoy en Twitter también, en Instagram, luego no estoy muy activo ahí porque pues la verdad es que no, no, no soy mucho de esas ondas, pero cuando empieza la temporada sí, sí estoy subiendo más, más contenido, posteando más cosas, ¿no? Pero todos síganlas. Y, este, y pues bueno, eso es todo por hoy. Les mando un abrazote a todos, mucha buena vibra, síganse cuidando y ya lo saben, ¡Go Niders!